Esta semana en Ganadería.com publicamos un balance semestral de la producción de res y leche en nuestro país. Con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, informamos que en este periodo la ganadería de res produjo un millón de toneladas y poco más de 6.300 millones de litros de leche, crecimiento en ambos casos de 2%. Con envíos de res que alcanzaron un millón de toneladas, Estados Unidos incrementó sus exportaciones en 5%. El USMIF reportó que Japón, aún y con reducciones en sus compras, se mantuvo como el mejor mercado. El USDA adelantó que este año, con ventas internacionales que alcanzarán millón y medio de toneladas, Estados Unidos será el segundo mayor comercializador del mundo. En su comentario quincenal dentro de Pecuarios TV, Juan Carlos Anaya explicó en tres minutos con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que las importaciones de leche han bajado en casi 2%, el precio por tonelada se ha alzado en más de 26% y las exportaciones de res siguen con un ritmo ascendente, cerrando en 13%. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.